El momento de ir a nuestra pregunta del muro Alguien me decía por la calle ¿Y por qué la pregunta no está en el muro de Facebook? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está en el muro de Noticiando Esta es la pregunta de la noche Vamos ¿Olivia debería preocuparse por el litio descubierto en Perú? Traslado la pregunta y muy buenas noches a Luis Alberto Achazú, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas del Ministerio de Energía. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahí va la pregunta. Buena, buenas noches. Bueno, eh, no creo que debamos preocuparnos porque el proyecto boliviano avanza. Eh, ha sido un proyecto concebido hace bastante tiempo, pero justamente la noticia del Perú corrobora que estos proyectos tienen una larga maduración hemos conocido que este proyecto empezó su exploración en el 2007 son 11 años y bueno, están todavía en la fase de exploración el nuestro en la próxima semana se firma el contrato ya para la construcción de la planta de carbonato de litio que va a producir entre 15 y 18 mil toneladas va a estar listo en noviembre del próximo año empezando la producción industrial y bueno estamos en el proceso de constitución de la empresa corporativa de yacimiento de litio boliviano que es la contraparte para la asociación con la empresa alemana ASI para producir hidróxido de litio 25 mil toneladas además de una planta de baterías y otras plantas de magnesio eso por una parte por otra eh, la información es bastante contradictoria también ¿no? Se habla de una reserva de la más grande del mundo, pero se habla de 2,5 millones 2, de toneladas, 5. ¿no? Sí, claro. Y eso no puede ser la más grande del mundo. En Bolivia se ha, se ha hablado de 9,5 millones siempre, uh -huh. pero es la información que se obtuvo a través de, los, de la investigación de la agencia francesa Orston, solamente la primera capa. Eh, la empresa boliviana ya ha hecho exploraciones parciales y hay por lo menos siete capas más. Yo puedo asegurar que la Reserva Boliviana está bastante más que 10 millones, bastante más. ¿Me lo puedo afirmar esto? Pero, pero claro que sí. Vale. Sí, señor. Sí, sí, aseguro. No, no, aseguro, aseguro. No, no, no, Bueno, pero estamos en esto donde juega la cantidad de reserva que existe, por un lado, pero por otro lado, la posibilidad de uso de estas reservas. ¿A qué me voy? A que Chile... ...ha logrado en la frontera con Bolivia... ...un poquito más adentro... ...una inversión de más de 2.000 millones de dólares... ...de un consorcio asiático... ...y para el mes de julio, agosto... ...estaba prevista ya la producción... ...de, eh, entiendo, baterías de litio. No, no, no... ...no es correcta la información... ...no son baterías... ...es una inversión para sales... ...es una inversión para carbonato de litio... Que sales. Hay ...sales, sales de litio... Uh -huh. ...no, en absoluto, baterías... No es cierto. No es cierto. No, baterías no. La información que hemos recibido es, eh, es una compra de una empresa china, de una parte de SQM de la empresa uh -huh. eh, SQM canadiense, y para aumentar la producción de sales básicas de litio, en absoluto de baterías. Y Chile y la Argentina tienen, en el caso de Chile, 33 años de producción claro. de, de, de sales a cargo de empresas extranjeras. La Argentina está en veintipico de años produciendo sales básicas. ¿Por qué? Porque esas sales van remitidas a sus empresas que producen baterías en sus países? En Bolivia el proyecto es distinto. Hemos empezado con... Tenemos una planta piloto de baterías que produce, que ensamble baterías, pero con litio boliviano, porque también estamos produciendo a escala piloto... Materiales catódicos, que es el elemento principal uh -huh. de una batería. Uh -huh. Y en la asociación con la empresa alemana está específicamente señalado la producción industrial de materiales católicos y de baterías. Esto se concretará en dos años y medio o tres. Eso también no es inmediato. Uh -huh. Pero el plan está corriendo y el, y el acuerdo está listo. Ahora. Nosotros tenemos un rezago histórico en el tema del litio y estamos avanzando, usted considera adecuadamente, vamos por los pasos seguros y precisos en la producción. Hay que considerar las filosofías de los proyectos, yo no creo que estemos atrasados, justamente ¿No? ¿por qué? Porque el adelanto... Perdón, perdón, es, atraso es diferente a rezago. Es diferente. ¿Rezago en qué sentido? Históricamente me refiero, no me refiero a este gobierno, me refiero a que estábamos sentados... ...en un trono de oro, o de litio en este caso... ...y recién ahora nos estamos dando cuenta de su importancia. Seguro, sí. Eso es, a eso me refiero. ¿no? la década del 90 se hizo un, un, un contrato... ...como el que hay en Chile, en la Argentina especialmente. Exacto. Ya. Para que venga una empresa que haga eh, nada más que materia prima. ¿no? Y que exporte la materia prima para que haga los productos de valor agregado afuera. Eso se rechazó especialmente por el pueblo potosino ¿Potosín? y no, fuera, ¿no? Sí, Es histórico. Ahora, en realidad... Eh, la existencia del litio en el salar se data de la década del 70, ¿no? y durante 20 años no se hizo nada. Y luego, el verdadero proyecto empieza en el 2009 con el gobierno de Evo Morales. Me da la razón entonces. ¿No? Si sí. Está. Ahora, en, en el problema ya concreto de la producción, aquí hay una interpretación errada, quizá por desconocimiento o quizá por dejarse llevar por los números... ...enormes de la producción de sales... Mm. ...evidentemente allí tenemos un rezago enorme... ...porque nosotros estamos produciendo en este momento... ...a escala piloto, pero hemos avanzado de 20 toneladas... ...a más de 200 que vamos a producir este año... Claro. ¿no? Versus... ...pero piloto, piloto... Ya. ...se compara por eso, se compara de una manera poco seria y poco honesta lo debo decir, una producción piloto con una producción industrial. Pero ¿quién compara? ¿no? Perdón, Al, algo, Algunos, no quiero dar nombres, pero son no. algunos que se consideran eh, expertos. expertos, no bolivianos, pocos. Pero señalan que tenemos, que están produciendo docentes frente a, a 60.000 de, de, de Chile y a 20.000 de la Argentina. Claro, pero bien. ellos han empezado 20, 20 años ahí antes está, que nosotros. Ahí está. Por una parte, por otra... Estamos empezando la producción industrial. Ahí vamos a comparar magnitudes parecidas. Exacto. Uno no puede comparar una planta industrial con una planta piloto. Está claro. Eso no o sea, se puede comparar. Si bien todos podemos tener claro el concepto de baterías de litio y su uso en este tiempo, ¿para qué más se usa el litio? Bueno... ¿Y el carbonato hay... de litio? El, el litio se usa litio. para muchas cosas, ¿no? Es, por ejemplo, para hacer los equipos captadores de de dióxido de, de carbono sí, en los submarinos claro. uh, bueno el litio es el metal más es más liviano que el agua uh -huh. las aleaciones con aluminio son de una enorme aplicación en la industria espacial y en la industria aeronáutica ¿no? el litio sirve para hacer grasas ¿no? para hacer grasas para los vehículos sirve también para hacer medicinas para trastornos estos bipolares el carbonato con, el eh, no es un compuesto orgánico no es el carbonato no es un compuesto orgánico muy complejo porque uh -huh. es para consumo humano uh -huh. claro. entonces eh, luego sirve para hacer eh, una cantidad de productos por ejemplo vidrios para que soportan como los vidrios pyrex, si ustedes se exactamente, acuerdan, pyrex ¿no es cierto? Uh -huh. ...pero estos vídeos con litio son mucho más durables... ...y a de alta temperatura, ¿no? y, a alta temperatura claro. a ...y a la presión, la presión. Vídeos para aeronaves espaciales sí. resisten temperaturas altas y presiones altas, ¿no? Y claro, todos los artefactos que tenemos ahorita en la mano, ¿no? Nosotros, mi reloj tiene baterías, el suyo también, sí, los sí. teléfonos celulares también... ...litio está en todas partes, las cámaras fotográficas, los laptops, los teléfonos, ...en todas partes hay baterías de litio, uh -huh. y en todo lo que significa la enorme industria de la automatización ya. y de la robótica. Ahí está, ¿no? O sea, y del mercado la... hay, mercado sí. va a haber. Sí. Porque hay gente que dice que hemos que perdido su... el tren Eso. y que ahora se está hablando de hidrógeno y ya no tanto sí. de litio. Otra falacia. Por favor. Mira, otra falacia que a mí, a mí me, me molesta que se brinde información tan, tan falsa, ¿no? El boom del litio va a empezar recién. Mire, la producción actual de litio no está encima de 300.000 toneladas, lo que equivale más o menos a, qué sé yo, a unos 800.000 vehículos. ¿no? 800.000 vehículos en un parque automotor mundial de, qué sé yo, 600, 800 millones de vehículos. ¿no? Entonces, el boom de litio empieza, y los estudiosos, no en base, porque no, no somos expertos en el mercado de litio, recibimos la información de gente que estudia, y todos coinciden en que el boom de litio empieza el año 20. No estamos, estamos y no por, por grandes méritos nuestros, pero hemos coincidido en el tiempo oportuno. Uh -huh. El 20 vamos a estar produciendo nosotros, las, las 15 o 18 mil nuestras, y ojalá el 21, las 25 mil en alianza con los alemanes. La pregunta es, y es, es cerrada, es sí o no. Sí. ¿Estamos preparados para ello? Pero claro. Claro. Seguro. La planta de litio nuestra está está al diseño final. Se firma la próxima semana el contrato con la empresa maison Semeck para la construcción que va a tener 15 meses. Por eso digo, en noviembre empieza, arranca la producción de 15 a 18 mil toneladas de carbonato de litio, grado de batería. Y ojalá que en un año y medio o dos, la planta de hidróxido de litio, ¿Mm? que es la otra sala importante, con los alemanes, con 25 mil toneladas. Eso está en camino ya. Uh -huh. Entonces, sí, la respuesta es sí. Fantástico. El tema magnesio. ¿Perdón? El tema magnesio. Sí, otro tema que, bueno, ha corrido por todo el mundo, que Bolivia tiene una gran reserva, pero el magnesio, bueno, está superado. Y una prueba es de que nosotros, con nuestra tecnología, que no es de las más avanzadas, hay que reconocerlo, pero hemos superado el tema. Estamos produciendo carbonato litio de grado de batería en nuestra planta, en el salario de Uyuni. Y una prueba es que tiene mercado en la China, y un mercado, hemos vendido cinco lotes ya, de una producción de 20 toneladas, primero hace cuatro, tres años y medio... Ahora vamos a llegar a 250. Uh -huh. Y esta es una planta nuestra, con personal nuestro, con tecnología nuestra. La planta que va a construir CEMEC, Maison un es una planta con tecnología más avanzada. Entonces se ha superado el suelo magnesio. ¿Qué es un obstáculo? Sí, pero se lo ha superado. Yo quiero darles una noticia también. Por favor. Que Bolivia tiene un empodio de salares. Y hay salares que son mucho menores porque el de Juni es el más grande del mundo, de lejos. Coipasa, etcétera. Coipasa. Pero hay otros salares que tienen mucho menos cantidad, pero de mayor calidad. Ahora. Menos magnesio. Y eso vamos a intervenir de a poco, porque bueno, primero lo primero, ¿no? Claro. Pero esa potencialidad tiene Bolivia con estas. ...con estas ventajas también. Ahora, en el caso de Perú, tal vez algunos datos... ...que sí. han estado circulando, usted nos sí. puede ayudar a sí. complementar. 2.5 sí. millones de toneladas de... ...de litio. De litio. Probadas, ¿no? Pero también sí. se habla de uranio, y una sí. gran cantidad. Exactamente. ¿Nosotros tenemos uranio? No tenemos... ¿No? Uh, ...se ha hecho prospección muy elemental... Uh -huh. Tenemos una zona también, un emporio minero en el precámbrico del país. Allí puede haber, pero los datos actuales yo le puedo decir que había un pequeño yacimiento entre Oruro y Potosí que ha producido yellow cake, que es mm. eh, el, el cake amarillo, eh, la década del 70, unos kilos y nada más. En lo del Perú, eh, 2,5 millones ya le digo, es una cuarta parte de lo mínimo que tendría Bolivia solo en la primera capa. ...así que hablar de la reserva amarga no, no, no es bien. Segundo lugar, es una reserva y un, un depósito en roca. Claro. El nuestro es en salar. Los depósitos en roca cuestan... ...es decir, el costo de producción de litio en roca... ...es muy superior al de salares. Muy superior. Hay yacimientos enormes de roca en Australia... Los costos son muy altos. Y además hay el componente que usted señala. Que se explotan. ¿no? En Australia se, se están explotando. Sí, claro. no, El primer claro. productor mundial ahorita es Australia. Correcto. Sí, pero de roca. De roca. roca. Que tiene costo mucho más alto que el de salares. Bueno. Pero la información del Perú es de que además hay un yacimiento con uranio. Y para extraer el uranio y para, ha de tener que tenerse medidas mucho más drásticas en cuanto al medio ambiente y a la protección humana. Muy bien. Entonces, con seguridad, el costo ha de ser aún mayor. ¿no? Pero además. Esperemos, la información es de excecho geología. No conocemos la información adicional sobre el proceso. Es decir, es el proceso químico para la obtención, para la recuperación, para la producción. Estamos hablando nada más que de reservas. Uh -huh. Entonces, lo otro es una información... Yo quiero decirles además que una información de este tipo, muy parecida, surgió hace ocho años de una reserva igual, la más grande del mundo, en Afganistán. ¿Y? Y yo también pregunto, ¿y? Los, los talibanes, que... la... en fin, muchísimas no, pero gracias. tú sabes, hay, hay un elemento más, sí. eh, el hallazgo que se ha hecho en Perú, sí. resulta que está por debajo de toda una no, zona lava. que ha sido declarada Orcan. patrimonial, sí, sí. donde hay sí. una serie de tesoros. Arqueológicos es. que se han querido preservar y por eso se frustra este pinturas, proyecto. Así, pinturas, sí, sí. Y por eso se frustra la explotación de este, de este recurso, de este reservorio hace como una década. Habrá que ver qué pasa, Muy por bien. supuesto. Así es. Pero se este Ministro, pasa. un placer tenerlo esta noche acá y muchísimas gracias. Gracias a grande. ustedes. Muchas bueno, gracias. Vámonos un corto, María René, y volvemos enseguida con más a noticias.